Bien hermanos, Dios les bendiga a todos en esta hora. Les saluda su hermano y amigo, el reverendo Francisco Orlando y Gómez. Bienvenidos a este estudio bíblico que siempre emitimos todos los viernes a las seis de la tarde a través de este canal de YouTube y esperamos que el mismo sea de gran bendición a todos ustedes, gloria al Señor. El tema que tenemos para este estudio de hoy se titula para cosechar hay que trabajar primero, repito, para cosechar, hay que trabajar primero, para ello vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, versículos 1 al 6, y dice, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús,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 para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y en la versión Dios habla hoy, los mismos versículos leemos así. Y tú, hijo mío, saca fuerza de la bondad que Dios te ha mostrado por medio de Cristo Jesús. Lo que has oído decir delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza que sean capaces de enseñárselos a otros. Toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil porque tiene que agradar a su superior. De la misma manera, el deportista no puede recibir el premio si no lucha de acuerdo con las reglas. El que trabaja en el campo tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha. En modo de introducción, el agricultor que siembre y el que va a la milicia. Vamos a hacer una breve descripción de lo que es cada uno. Vamos primero a lo que es la milicia. Un pelotón en el ámbito militar es una pequeña unidad de dos escuadras de 8 a 12 hombres. Una compañía es entre 2 y 4 pelotones. Y un batallón es entre 3 y 4 cuatro compañías en cuanto a un conflicto un conflicto es una situación que implica un problema o dificultad una guerra armada es entre dos o más naciones una batalla es una lucha entre dos o más fuerzas y una lucha es un esfuerzo para resolver un conflicto para que un soldado pueda ser recibido en cualquier rama del ejército tiene que primero pasar un examen escrito, luego tiene que pasar un examen físico. En ese examen físico verifican que la persona esté apta y capacitada física y mentalmente para entrar a cualquier rama del ejército. Luego que pasa ambos exámenes, procede entonces a pasar a asignarle una unidad donde va a recibir un adiestramiento por determinado tiempo. Y luego de haber pasado ese entrenamiento, se le asigna entonces la unidad que él haya seleccionado para que entonces pueda ejercer su función como un buen soldado. Una de las muchas estrategias de combate es conocer a su enemigo. Uno busca los lados débiles, pero también busca los lados fuertes. Cuando hay una guerra, va primero la aviación. Destruye todo lo más que puede, incluyendo los volteros, los fusiles, etc. Segundo va la artillería. La artillería es un conjunto de armas de guerra equipadas para disparar proyectiles de gran tamaño a larga distancia, empleando una carga explosiva. Luego de eso va la infantería. La infantería es la fuerza de combate a pie, la cual utiliza todo tipo de armas portátiles y semiportátiles y apoyando la infantería, los tanques de guerra, fusiles a largo alcance, etc. Dicho esto, un agricultor, antes de sembrar, antes de tener su cultivo, tiene que labrar bien la tierra, tiene que seleccionar bien el terreno donde va a ser fértil la semilla que va a plantar. Luego que planta la semilla, tiene que regarla constantemente para que pueda tener suficiente agua y pueda germinar el mismo y luego cuando crece empieza a cortarle las hojas secas o las hojas que no le agradan para que entonces pueda tener un buen follaje y el cultivo sea mucho mejor. También hay agricultores que le echan abono para que entonces crezca más rápido y dé el producto mucho más fácil. En cuanto a la cita bíblica podemos describir que Pablo describe a Timoteo a su hijo espiritual. Y luego le dice que fortalecete o continúa siendo fuerte. Timoteo debe instruir a otros en las enseñanzas apostólicas de Pablo y no según sus opiniones o teorías personales. Hay tres figuras que Pablo le dijo a Timoteo y le hizo unos énfasis. Vamos primero a la primera, versículos 3 y 4, y es un soldado. Pregunto, ¿qué es un soldado? Un soldado es un individuo que se ha alistado voluntariamente o en cumplimiento de un servicio militar obligatorio en las Fuerzas Armadas de un país, recibiendo entrenamiento y equipo para defender a dicho país y en sus propios intereses. Con frecuencia, Pablo describe la vida cristiana con metáforas militares. Eso se encuentra en Romanos capítulo 13, verso 2, 2 Corintios 6, 7, Filipenses 2.25. Dios es nuestro comandante en jefe. Nadie sacrifica lo eterno por lo terrenal y el capitán o el que dirige va al frente. Luego vamos nosotros. Dice la Biblia en Efesios 6.12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Queremos recalcar, tenemos una guerra espiritual todos los días. Por eso todos los días al levantarnos, durante el día y antes de acostarnos, siempre se debe orar a Dios y en todo momento. Dios nos hace estar confiados. Es una guerra espiritual, no carnal. Lucifer fue expulsado del cielo y siempre le ha hecho la vida de cuadritos a todos los cristianos. Tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios. Vamos ahora a lo que el carácter de un soldado de Jesús debe tener. Número uno, ser fuerte. Pararse firme en la roca incorruptible que es Cristo. Nada nos moverá. Un buen soldado se mantiene firme. Es un buen celador. Tiene conocimiento de lo que va a realizar en determinado momento. No titubea, no duda, sabe lo que tiene que hacer. El soldado es sincero. Ese soldado no hace rumores de nadie ni de nada. Es creativo en todo lo que realiza. Es amoroso, demuestra amor a otros. Es benigno, es una persona de buen corazón es cauteloso realiza las cosas bien mateo 7 12 dice así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas un soldado también es disciplinado o sea es responsable con lo que se le asigna ya sea en la iglesia o en el trabajo Usted no deja de ir al trabajo porque esté cansado, triste o sin deseos de ir. De igual forma es en la iglesia. Perdemos mucho si hacemos esto. Cuando estamos cansados, Dios nos da el alivio. Mateo 11.28 dice, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y un soldado es obediente. Ese soldado obedece las leyes y sabe quién es su líder. Tan pronto recibe una orden de inmediato la ejecuta. No pregunta, no cuestiona, no duda, no titubea. Es cauteloso, es disciplinado y sin embargo ejecuta la orden tal y como le fue encomendada. La victoria depende de usted. Veamos lo que dice en 1 Samuel, capítulo 17, verso 45.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 Primero tiene que prepararse, realizar abstinencia, ya sea de muchos alimentos, etc. Concentrarse, tiene que realizar ejercicio, practicar, practicar y practicar y volver a practicar. Cuando usted juega, usted tiene que poner en práctica todo lo que se le ha enseñado. Por tal razón, este atleta tiene que realizar de igual forma un entrenamiento consistente. Si no se prepara, va a fracasar. Si va a una competencia, primero tiene que prepararse, concentrarse en lo que va a hacer. Él se prepara para lo que desea. Tiene que hacer las cosas bien. De igual forma, Dios no bendice al que obra con maldad. El verso 6 que leímos también trae a colación. Y Pablo le dice a Timoteo que tiene que ser como un labrador. En la vida de Timoteo hubo dos mujeres importantes en su vida. Usted me podría decir cuáles fueron. En 2 Timoteo 1.5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Como padre usted causa influencia en los hijos o los que están bajo su responsabilidad. Pablo habla con mucho amor a su hijo Timoteo. Hay que hacer como el labrador que tiene amor en lo que realiza. Como dije previamente, el labrador prepara primero el terreno, le echa agua, le echa abono, siembra la semilla, la cuida, la poda, le quita lo que no sirve y espera y espera hasta que obtiene el fruto esperado. Asimismo debe ser el amor que le debemos tener a las almas que se pierden. Nosotros debemos trabajar duro para que los misioneros que se les envíe lo que necesiten. Hay que ganar almas para Cristo, pero hay que invitarlos a la iglesia, a hacer lo que se tiene que hacer. Levántese de madrugada, ore, lea la Biblia y trabaje para la obra de Dios. En los Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Hermano, nada de lo que se ve en la internet es seguro para tu vida cristiana ni tu vida espiritual. No todo lo que se le pone el título de cristiano es bueno. Hay que escudriñar todo, o sea, hacer un análisis. Yo le digo investigar. Es como una computadora. Tan pronto le entra un virus o un programa no funciona, usted le lleva ese equipo a un técnico reparador o a una persona que tenga amplio conocimiento. Una vez que verifica la computadora, procede a hacer el trabajo el cual se le encomendó. Si es un virus, entonces hay que sacarlo. Si es un programa que está fallando mal, entonces hay que volver a reprogramarlo. Busque la historia de dónde salió el esa información en la internet búsquelo si esa persona es sano en la fe o sea si tiene una vida ordenada en dios muchas veces encontramos cualquier otra información en la página de internet un mensaje una reflexión etcétera lo copiamos y lo decimos entonces en la iglesia y luego hacemos hablar de que eso fue sacado por nosotros número uno usted está cometiendo un pecado porque está mintiendo ante los ojos de Dios. Número dos, está cometiendo un plagio que es un delito federal por tal razón. Invoque, la, invoque a la persona o mencione a la persona a la cual usted está haciendo mención. Diga de dónde usted sacó esa información. De lo contrario, usted podría pagar las consecuencias. No tan solo ante Dios, sino ante los hombres. En resumen, somos como el soldado. O sea, estamos equipados. Somos como un atleta, tenemos un entrenamiento eficaz y somos como el labrador. Esperamos con paciencia el fruto deseado. Usted y yo estamos listos para la batalla. Ahora viene la encomienda a Dios. Vamos a ver lo que dice Marcos 16.15 y dice, Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Si usted invierte la palabra id, le diría di pero es una acción de ejecutar hay que estar preparado el trabajo en los caminos de Dios no cesa al igual en la obra de Dios no hay que ir a otros países o ciudades busquen su vecindario en su lugar de trabajo o estudio después vienen y cantan yo quiero trabajar por el Señor pero cuando le dicen hermano para que ore dice que no puedo hermano para que haga esto en la iglesia hermano hoy no Hermano, para que me ayude o mover a estos equipos o estos equipos de la iglesia. Ay, hermano, tengo que salir. Si no haces esfuerzo, no esperes que todo te llegue del cielo. A la viña del Señor es trabajo, trabajo y más trabajo. Veamos lo que dice Proverbios 6.6 6, y dice, Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Verso 7. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. Verso 8. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Verso 9. Perezoso. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Seguimos leyendo. Verso 10 dice. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Y verso 11 te dice hoy lo que te dice el Señor. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Esto es un claro llamado al persoso. Lo mismo aplica cuando hay retiro congregacional. Se ponen excusas y miles de excusas. Volvemos a la pregunta. ¿Qué usted hace dentro de la iglesia por el Señor? En 2 Corintios 9.6 dice, Por eso os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto es como un banco. Usted deposita para que tenga intereses. Si no deposita nada, recuerda, nada tendrás. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, capítulo 2, verso 1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Simplemente recuerda que para cosechar tienes que trabajar primero. Gracias por escucharnos en este corto estudio. Esperamos que haya sido de bendición. En la área de comentarios encontrará. Toda la información de nuestra emisora cristiana, Radio Ebenecer, Arroyo Puerto Rico, igualmente nuestra página web y nuestros números telefónicos, los cuales se puede comunicar con nosotros. Muchísimas gracias, Dios les bendiga y Dios les guarde.